Bueno, ya estamos disfrutando la grata compañía de Iván Canelas Lizárraga, que noche a noche nos acompaña en este momento del Mundo Paralelo. ¿Qué dice, don ¿Cómo Iván? Estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú tranquilo? Tranquilo. Hoy no vamos, no vamos a hablar de fútbol, hemos dicho, ¿no? Yo creo que hay que hablar un poquito de fútbol para no romper la tradición, Gringo. Bueno, ya, a que sea al final, pero, por favor. <risa> bueno, como usted diga, como usted diga, Gringo. Dale, eh, te dejaron un poco desconcertados esas imágenes, eh, de, desconcertado esas imágenes que sí, mostrábamos sí. para ir al corte, Totalmente. Eh, seguramente muchos han quedado igual, han dicho, ¿qué están mostrando?, ¿qué es eso?, a ver, vamos a ir un ratito, un pinchacito rápido, esto eh, nos va a ubicar ahora mismo José Miguel Manzaneda que se ha trasladado al lugar, eh, seguramente gente que está siguiendo el partido de Cochabamba, que ahora mismo tiene al Bolívar todavía perdiendo, descontó el equipo celeste, pero está todavía en desventaja, 2 a 1 está perdiendo en Cochabamba, eh, José Miguel, ¿dónde estás?, a ver, cuéntanos, es un reducto bastante celeste por lo que vimos, ¿sí?, Así es, acá en la ciudad de La Paz, la gente se ha vestido de celeste en esta noche gringo, porque Bolívar está jugando en la ciudad de Cochabamba, frente a Wilstermann y son noticias un poco tristes para el equipo celeste, porque está perdiendo 2 a 1 en el partido que se está desarrollando allá. Nosotros nos encontramos acá en la zona de Tembladerani, en un lugar muy reconocido por toda la gente bolivarista, como es el Pollo Académico, donde la gente normalmente, cuando Bolívar juega de eh, manera el, eh, de visitante bueno, eh, usualmente los bolivaristas vienen a compartir un alimento y a poder presenciar el partido. Pero el día, de hoy, el día de hoy los hinchas están un poco preocupados acá con el resultado que se está llevando a cabo en este momento en el partido. Son 75, 76 minutos ya de juego que se está desarrollando. Y bueno, acá vamos a hablar también con parte de los hinchas que están aquí. Señor, muy buenas noches. El partido un poquito difícil y complicado para Bolívar. Sí, un poco complicado, ¿no? Porque, bueno, no está desplegando buen juego Bolívar. Eh, deberían poner más eh, más voluntad, más más, más ganas, ¿no? Para hacer un mejor partido. ¿Usted cree que vayan a remontar? Sí, como está jugando ahorita sí pueden remontar. Ha mejorado el juego de Bolívar. Perfecto, señor. ¿Siempre apoyando acá al equipo Celeste? Sí, siempre apoyando, pero un poco renegando. Hoy día, porque... Eh, tanta expectativa han creado Pero no, no se ha alegrado Como se esperaba ¿no? Pero tengo las esperanzas de que vamos a remontar, el... a remontar Sí, el marcador vamos a remontar Perfecto, estamos también con Don Pablo Quien es el dueño de acá Del, del Pollo Académico Que nos ha permitido ingresar a sus instalaciones Don Pablo, sufrido partido Que se está viviendo en Cochabamba Sí, qué tal, buenas noches Gracias por la visita y bueno, bienvenidos Sí, bueno, es un partido que es un nuevo campeonato La el, el Copa Tigo y bueno, siempre con la esperanza de que Bolívar siga, siga adelante, ¿no? Y yo creo que hay un poco de cambio de estrategia, o sea, cambio de DT. Siempre, cuando, cuando hay un cambio de DT, siempre influye un poco que el equipo tiene que engranar, tiene que conocerse más, hay nuevos jugadores. Y así que no se pierde la esperanza de que Bolívar también se monte y sea un buen equipo como siempre. Bueno, faltan dos goles, nada más Sí, exactamente. Yo creo que sí, pero es un campeonato que ahora está empezando. Y bueno, siempre tener la esperanza de que Bolívar va a ser entre los primeros. Perfecto, don Pablo, muchas gracias por dejarnos ingresar a su restaurante. Ahí está la esperanza gringo todavía que la gente tiene en este momento, que va a remontar Bolívar, 77 minutos, 2 a 1. Va ganando Bilsterman hasta el momento, pero vemos que Bolívar está tratando de, bueno, llegar al empate y remontar este partido, y bueno, la hinchada no pierde la esperanza. Esto es lo que está aconteciendo acá en la zona de Temblare Tembladerani, donde la gente, los bolivaristas, están presenciando el partido y esperando... Que Bolívar vaya a remontar y haga, bueno, nuevamente un partido histórico en el Capriles, en la ciudad de Cochabamba. Es lo que te podemos informar a este momento a este momento de la noche de lo que se está desarrollando en el partido entre wilstermann y Bolívar. Muy bien, gracias a José Miguel, por supuesto, un saludo a todos los hinchas bolivaristas que seguramente ahorita están prendidos a la sintonía de un canal de televisión o una radio para seguir las incidencias de ese juego. Esperemos que logre remontar, a ver cómo, cómo le va en última instancia. Habíamos dicho que íbamos a hablar de fútbol y hemos hablado de fútbol. No vamos a decir que el Reddy perdió 3 a 0. Dale, vamos. ¿Qué ¿Cómo anda, Green? ¿Qué dicen las redes? Uf, hoy día ha habido muchísima información, tenemos tres temas interesantes de actualidad. Dale. Y quiero pedirles a ver a los compañeros que pongamos las imágenes, de, las imágenes del primer tema, porque tiene mucho que ver. Hoy día en París se está llevando a cabo una reunión de la UNESCO, una reun Mira, antes de darte el contexto, estas imágenes el 8 de enero de este año han dado la vuelta al mundo. Un grupo enorme, miles y miles de bolsonaristas, como tú recuerdas, han tomado el Palacio de Planalto en Brasil, la Corte Suprema, el Congreso de Brasil han robado, destruido, etc. Ahí están las imágenes, todo el mundo ya las ha visto. Y bueno, los gobiernos, la mayoría de los gobiernos del mundo, por no decir todos los gobiernos democráticos, han condenado este tipo de actitudes en, en, en Brasil a una semana tan solo de la posesión del presidente Lula. ¿Pero por qué estamos viendo estas imágenes, gringo? Porque hoy día en París eh, se está llevando a cabo el Congreso Mundial llamado por, por la UNESCO para analizar el tema de internet y el odio y desinformación en internet. Miles de personas están participando ahí, representantes de todos los gobiernos, activistas, eh, eh, directivos de las plataformas de, redes digitales. Es, de las redes digitales. Es realmente un evento gigante que concentra a miles de personas, como te digo. Y hoy el presidente Lula, eh, tenemos el tweet eh, del presidente Lula en la misma carpeta, eh, leyó una carta, esas son imágenes del evento, del evento mundial al que nos hacemos referencia, leyó una carta en la que denunció y acusó a los bolsonaristas de haber preparado todo ese bochorno que acabamos de ver hace un rato para la democracia de Brasil y del continente y acusó a esta gente de haber utilizado las plataformas, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea para organizar y llevar a cabo ese, esa manifestación que tuvo condena mundial el 8 de de enero ¿Y qué dijo el presidente Lula? Instó a la comunidad internacional a actuar ahora contra las campañas de odio en las redes sociales y dijo que lo que ocurrió ese día fue la culminación de una campaña iniciada mucho antes que utilizó la mentira y la desinformación como munición. Esta campaña fue alimentada, dijo, organizada y difundida a través de varias plataformas digitales y aplicaciones de mensajería esto debe terminar y una frase que es la que a mí, la más me gustó es la que dice no podemos permitir que la integridad de nuestras democracias se vea afectada por las decisiones de unos pocos actores que hoy controlan las plataformas quiénes controlan las plataformas gringo Mark Zuckerberg Elon Musk los dueños de Google eh, Larry Page eh, Sergey Brin y bueno, eh, este mensaje va dirigido a ellos de un presidente, del, del reelegido presidente Lula y está causando bastante repercusión esta nota porque además la premio Nobel de, de, de la Paz del 2021, la periodista María Reza eh, ha secundado en las declaraciones del, del, del presidente Lula y ha advertido que la única forma de contener el odio y la desinformación en las redes sociales se resume en una metáfora que a mí me gusta muchísimo y que dice así, es como tener un río contaminado y buscar resolverlo tomando una botella de agua, purificándola y volviendo a echar el líquido a la corriente. Hay que mirar la fábrica que está contaminando el río, ella es María Reza, y cuál es la fábrica que está contaminando el río, evidentemente son los dueños de las plataformas, son las plataformas como tal y estos grupos que se organizan, y que envían esos mensajes de odio a través de las redes y que no tienen control, que no reciben el control de los dueños de las plataformas, que en algunos casos son muy acuciosos para hacer los controles y en otros muy permisivos. Eh... Podría decirte que las, las, los partidos de derecha son, reciben el, el, el apoyo de, disimulado de estas plataformas y que estas plataformas son realmente demasiado estrictos cuando se tratan de plataformas o de organizaciones progresistas. Estarían, mañana seguramente vamos a estar hablando más sobre este tema, sobre esta reunión tan importante que tiene que ver con Internet Gringo. Muy bien, buenísimo. Sí, muy interesante el tema, ¿no? Digo. Sí, y bueno, eh, vamos a desarrollar el siguiente tema que tiene que ver con, una, con otra declaración. Hoy día eh, el nuevo directivo de Samsung, del gigante coreano de dispositivos móviles, de televisores, etc., en Reino Unido ha hecho una declaración polémica y ha dicho que él nunca le daría un teléfono inteligente de los que él mismo fabrica a su hija de 11 años ¿no? eh, él dice que no le daría este, este tipo de dispositivos porque quiere controlar las emociones y la autoestima de su pequeña, bueno evidentemente nosotros siempre nos hemos dado cuenta que estos aparatos y la conexión a internet que, que viene con estos aparatos podría estar modificando el comportamiento de nuestros hijos y nosotros como departamento de prensa de Avia Yala nos hemos dedicado a buscar información en cómo los dispositivos eh, móviles conectados a internet afectan la salud de nuestros niños y esta es una información muy importante que queremos compartir hoy con nuestros televidentes, con nuestros televidentes, porque, eh, gringo, hemos encontrado información interesante. Eh, organizaciones estatales pediátricas, tanto de Estados Unidos, Japón y Canadá, han detectado e incluso hay un decálogo de eh, cosas que los padres, los abuelos y los mismos niños deberían evitar hacer para sufrir eh, problemas de salud que evidentemente ahorita no los estamos viendo, pero que en el futuro van a empezar a ocurrir. Y hay un decálogo súper interesante que hay que compartirlo con, con la gente gringo. A ver, eh, como, punto número uno, pode, como punto número uno, podemos señalar que el uso de dispositivos móviles a temprana edad lo que va a provocar es... Eh, una, un déficit de atención, retrasos cognitivos, problemas de aprendizaje, aumento de la impulsividad y rabietas, ¿no? Perjudica en el desarrollo del niño, en las capacidades, retrasa su proceso de alfabetización. Después, provoca obesidad por, a causa de, obviamente del sedentarismo, altera el sueño porque muchos chicos están conectados hasta muy tarde, duermen menos, por lo tanto hay cambios de humor al día siguiente, cansancio, etc. Produce enfermedades mentales y esto es un, un dato crítico, ¿no? Eh, ansiedad infantil, déficit de atención, trastorno bipolar, psicosis y otros, ¿no? También conductas agresivas porque, bueno, muchos de la, muchas de las plataformas más vistas en, en, en internet tienen que ver con juegos violentos, entonces eso repercute en el comportamiento de los chicos, eh, adicción eh, infantil, muchos de los chicos son adictos a los dispositivos móviles, eso lo sabemos muy bien, quienes tenemos niños en casa. Eh, además, la Organización Mundial de la Salud ha alertado que los niños que están demasiado tiempo en, expuestos a los dispositivos, pueden desarrollar ciertos tipos de cáncer absolutamente grave y la sobreexposición a esos dispositivos hace que los chicos sean más vulnerables, explotables, explotables y expuestos a abusos. Conocemos miles de casos en los que se han utilizado las plataformas digitales para atraer a niños y... Eh, abusarlos, eh, a traficar con ellos, etcétera. Entonces, esta información me ha parecido muy importante que, que la compartamos con la gente porque es muy necesario tomar en cuenta siempre esto al momento de darles a nuestros hijos eh, de estos dispositivos y además darles conexión irrestricta a Internet. Eh, se sugiere que de 0 a 2 años los niños no tengan ningún contacto con ningún tipo de dispositivo Gringo, y la verdad es que esto está ocurriendo cada vez en el mundo, cada vez bebés están siendo distraídos por las tablets o los teléfonos de sus papás. Increíble, ¿no? Es así, es así. Así es. Sí. Sí. Hoy estás un poco negativo che, con las redes y con todo aquello. Pero yo, que yo quiero Samsung confesarte... Lula, entre Samsung y Lula les has dado con todo. Quiero confesarte que yo personalmente soy una persona muy crítica con las redes sociales. Ajá. Pienso que hay mucha información que debemos desarrollar, mucha conciencia que debemos desarrollar. Las redes sociales no son una panacea. Los seres humanos utilizamos herramientas muchas veces como armas o como herramientas que pueden ayudar en nuestro porvenir. Pero hemos demostrado que en la mayoría de los casos las utilizamos como armas. Entonces, pienso que eh, parte de nuestro trabajo gringo tiene que ser un poquito generar conciencia y educar a la población que nos ve respecto de los peligros de las redes sociales y de las cosas buenas que también tienen las redes que, que, las, que las vamos a hablar también en este espacio. Muy bien, vamos al último tema. Sí, eh, quiero comentarte que algo polémico ocurrió hoy día en la, en la Unión Europea porque la Unión Europea ha decidido prohibirles a sus funcionarios que tengan la, la aplicación de TikTok en sus dispositivos. Esto es parte de la guerra cibernética que está ocurriendo entre Occidente y Oriente y a partir del 15 de marzo, eh, los funcionarios, que son miles de la Unión Europea, de la Comisión y del Consejo de la Unión Europea, ya no pueden tener eh, la aplicación TikTok descargada en su teléfono. ¿Esto por qué? Porque eh, la comisión que regula este tema dice que eh, los chinos, que son los que manejan TikTok, pueden estar robando datos y, bueno, como estos empleados, estos funcionarios manejan temas estratégicos de la Unión Europea, pueden estar extrayendo datos de ahí. ¿no? Entonces, bueno, los, esta es una política calcadísima de lo que acaba de ocurrir también en Estados Unidos, un poco raro, ¿no? Que Europa eh, copie cosas que vienen de Estados Unidos en materia de política. Pero es así y, y bueno, está la, la mesa está servida para la polémica. Lo que quiere evitar la Unión Europea es esto, pero ellos saben muy bien, ¿no? parecería, los usuarios de redes dicen que los únicos que tienen derecho a robar los datos son las plataformas de Occidente y las de Oriente no. Recordemos que China, en China no existe Facebook, no existe Instagram, existe una plataforma que se llama WeChat, que podríamos decir que es su versión de WhatsApp, que es una de las más seguidas del mundo porque la mayoría de los chinos la tienen. Y bueno, así están las cosas en el mundo cibernético, esta guerra de cibernética que se está empezando a dar, y es muy interesante analizar este tema y... Vamos a seguir hablando también de estos temas en el futuro, Gringo. Seguro que sí. Nos quedan dos minutitos, Iván. Sí. Eh, hoy pasó algo que eh, en este ámbito en el que vivimos hoy de la posverdad y de que cada uno cree lo que quiere. Eh, he visto en redes cómo mostraban un momento en el que en un acto que se estaba realizando en el norte de Potosí, eh, se acerca el expresidente Evo Morales para participar en un acto y una de las personas que se encontraban ahí sentadas agarra y tira la silla, ¿no es cierto? Lo desaira al expresidente Evo Morales, ¿verdad? En una, en una actitud que se ha difundido una y cien mil veces. Eh, pero pero fíjate que quedó un poquito ahí la historia, ¿no? Para quienes quieren que quede ahí, quedó ahí, ¿no es cierto? Como Evo eh, Morales no lo quiere, ¿no? Los rechazan en el norte Potosí, ya la, los campesinos ya no lo quieren, los indígenas ya no lo quieren ver, le echaron la silla. Bueno, eh, visto y considerando, esto tiene una segunda parte que seguramente no se ha difundido con tanto entusiasmo como la primera, en la que se lo ve a Evo Morales en ese mismo lugar, tomando asiento, ya no se lo ve al otro señor al que tiró la silla, y se lo ve a Evo Morales tocando un guitarrón, ¿no es cierto?, es típico del, del folclore del norte potosino, ¿verdad? Entonces, la historia continuó. ¿verdad? No terminó en que Evo Morales eh, perdió la silla, ¿verdad? O le echaron la silla de Evo, sino terminó con que eh, pasó que este señor, al que luego identificaron como un funcionario de eh, ¿cómo se llama? El, Alianza, Alianza Social? Social. Alianza Social sí. AS, que es el partido político del señor René Joaquino, que en determinado momento fue aliado de Evo Morales, pero que después no y después sí y después no. Es decir, un, un hombre que tuvo así un comportamiento un poco zigzagueante en, en el tema político y que tiene su partido, y este señor es funcionario de la, del municipio de un sí, entiendo, ¿no es cierto? Y en esa condición, como, como militante de A.S., obviamente lo vio a Evo Morales, y qué mejor que hacerle un desprecio. Eso, eso es lo que quedó registrado, pero entiendo que las redes después se encargaron de decir, primero, ¿quién es este señor que hace ese desaire? No sé si tienen la imagen, hay un video que seguramente ha circulado un millón de veces, eh, donde se ve el momento en el que retiran la silla, bota la silla el señor de una manera absolutamente desaprensiva, pero luego al señor ese lo bajan, entiendo que después lo, lo, lo cuestionaron, etcétera, le increparon y le le dijeron qué te pasa y Evo Morales terminó, continuó el acto ya con Evo sentado allí en, en la silla. No sé si tienen todas esas imágenes porque seguramente no nos van a creer si no las mostramos. Eh, Iván, un bueno, minutito para, sí, para sintetizar. Sí, gringo, esto. Esto, esto es parte de lo que hemos estado hablando en nuestro primer tema, el discurso de odio y de desinformación en las redes sociales. Eh, muchos medios de comunicación y usuarios en redes colgaron la parte cortada del video, solamente la parte en la que este señor, que no es dirigente, es funcionario, una gran diferencia entre ser un funcionario y ser un dirigente, eh, tira la silla para que el expresidente no se siente, pero no muestran ni el antes ni el después, solamente muestran esa parte. ¿Y qué es lo que ocurrió antes? El expresidente eh, ex llegó a un CIA para una celebración de carnaval y... Ahí, bueno, esas son las imágenes, las tenemos. Eso es cuando botan la silla, Eso es ¿no? cuando botan la silla, que es la imagen que han mostrado todos. Eso es lo único que han mostrado. Los pocos segundos del desaire, ¿no?, eh lamentable realmente que esto ocurra con un expresidente. Bueno, ya, ya está, es parte uh -huh. del ejercicio democrático, si tú quieres verlo así. <risa> Pero me, me encantaría, sí, <risa> sí en fin, sí, ¿qué sí, vas sí, a hacer? Bueno, sí, Digamos, sí. vamos ah. a tomarlo así. Sí, eh, por supuesto. La imagen, no sé si tienen la imagen, pudiéramos ponerla, ya tenemos que irnos con el resumen, ya estamos contra el reloj. Eh, la última imagen, donde se lo ve justamente al expresidente Morales, ya participando del acto, minutos después de este lamentable incidente, y eh, ya participando y estando ahí con, con las personas que estaban en esa misma testera, tocando un instrumento musical, etc. Seguramente como un poco eh, recomponiendo la situación, que fue seguramente un momento muy, muy incómodo, muy ingrato para todos los que estuvieron allí presentes. Bueno, hay este tipo también de manifestaciones de cierta intolerancia o de prácticas políticas que de pronto eh, llevan a esos escenarios, ¿no es cierto? No entiendo la necesidad de que ese señor haya tirado la silla de esa manera, pero bueno, ya está, eh, terminó así la situación.